Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Buenas noches, saludos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Gracias a todos por sus eh, comentarios bonitos, por sus eh, buenos deseos... Eh, ya tenía no sé cuántos días sin transmitir pero eh, estuvo bien es un tiempo eh, que se necesitaba para hacer cambios para comenzar de nuevo hoy estamos estrenando eh, relatos oscuros en su tercera temporada la primera temporada de relatos oscuros fue con la parte de los podcasts donde invitábamos a personajes, a personalidades, a personas con conocimientos de diversos temas, y aquí estuvimos platicando con ellos en la segunda temporada. Estuve con Andrea aquí realizando estas transmisiones de acuerdo a temas, temas muy interesantes de fenómenos paranormales, de misterios y demás. Y en esta nueva temporada, es la tercera, eh, uno nunca sabe cuántos capítulos va a tener cada temporada pero sucede me parece que, que sucede de pronto de acuerdo a cómo se dan las circunstancias y ahora vamos a hablar de ciertos temas que estén en tendencia obviamente y claro vamos a, a incluir los temas de paranormales de misterio de terror y demás este programa se llama, para toda la gente que me escucha, en podcast en Spotify o aquí en la transmisión. Eh, estamos transmitiendo para Podcast Oxlack, para Oxlack Investigador y para la página de Facebook Oxlack Investigador también. Eh, los temas los vamos a, a, a platicar, los vamos a comentar. La verdad, eh, me va a costar trabajo no opinar. Y desde una vez me, me curo en salud, creo que se dice ese... Ese dicho, me curo en salud. O más bien me prevengo, o bueno, veo el futuro. Y es con respecto a cada tema. Cada tema tiene una opinión, una opinión personal. Antes, antes cuando no había tanta liberación ni tantos permisos, ni tanto aceptación, en donde se supone estábamos reprimidos. Pues la opinión era como eh, general, una, una opinión en general, pero ahora no. Ahora con todo esto del internet, con esto de la liberación, con esto de que se permite, que se justifica, que se acepta, etcétera, todos tenemos opiniones en donde todos estamos bien y en donde todos estamos mal. Si aquí algo es blanco o negro, si yo digo negro, van a decir que estoy mal. Si yo digo blanco, van a decir que estoy mal. A, eh, a pesar de que llevo tantos años dentro de internet, eh, creando contenido, y pensar que los comentarios ya no afectan o que podemos controlarlos, la verdad es que eh, la gran cantidad de comentarios señalándote, haciéndote bullying, molestando siendo grosero, sí afecta, sí afecta bastante, por muy, eh, por mucho tiempo que tú ya tengas, por muy acostumbrado que estés de las redes sociales y de la gente que te comenta y que te publica. Pero bueno, entonces, lamento mis opiniones para toda la gente que me vea, que escuche, Lamento mis opiniones, porque sé que unos van a estar de acuerdo conmigo, otros no van a estar de acuerdo conmigo. Yo podría hacer un programa simplemente presentando las cosas y sin dar opinión. Eso sería lo más inteligente, pero eso también es lo más... Pocos, pocos huevos, me parece, de que hay gente, hay presentadores, influencers y de todo que solo muestran las cosas y no dan opinión. Eso es querer caerles bien a todos. Y la verdad no estoy como para andar eh, queriendo cayendo, caerles bien a todos sin dar mi opinión, ¿no? Yo creo que uno construye su personalidad, su conocimiento, su presencia, con lo que cree, con lo que sabe y con lo que expresa si hay otros presentadores youtubers y demás que no den opiniones me parece que son inteligentes o que son ignorantes o las dos al mismo tiempo así que disculpo me disculpo por mis opiniones que vaya a tener no en este programa sino en todos los demás porque sé que va a haber gente que se me va a ir al cuello como en el caso de Bani en el caso de Bani que ahí la opinión casi era general y yo puedo decirles en este momento después de que ya ha pasado mucho sobre el tiempo sobre el tema de bani y que a pesar de que aún sigue eh, las redes sociales lo abandonaron y solamente está con el tema sus familiares, debo decirles que siempre mi opinión y con respecto a las eh, evidencias que se generaron yo digo que Devani se cayó sola en la cisterna. Todo lo que yo documenté, lo que vi, lo que escuché, me llevaron a pensar y a saber, a construir algo en donde yo veo que a Devani se cayó sola. Pero bueno, ahora sí lo puedo decir en paz, porque si lo hubiera dicho en aquellos tiempos, yo sería linchado. Así que ahora, ya como no les importa el caso de Evany, puedo decirlo abiertamente. Evany se cayó. No hay asesinos. No hay asesino. El caso del que vamos a tratar esta noche, me parece que también tiene opiniones diversas. Para la gente que no es de México, pues bueno, los vamos a poner en contexto. Eh, me parece que el día lunes, por la noche en un centro de detención de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza en la República Mexicana. Un centro de detención de migración es donde a migrantes que entran a México eh, ilegalmente, pues son detenidos. Entran ilegalmente porque van a cruzar hacia Estados Unidos. México es un país de paso, un paso de migración un país de migración pero de paso es un problema que tenemos y que también somos parte de ese problema por estar pegados al a la, al país más poderoso del mundo entonces pues esto tema de los migrantes va a serles un recuento rápido para la gente que no es ni de Centroamérica ni de México que sean de Sudamérica y que a lo mejor no estén bien entendidos sobre el tema, pues por allá de los años, eh, después de la guerra de Vietnam, 60, 70, por allá empezó el, el, el programa de los braceros, en donde Estados Unidos pidió a mexicanos fueran a trabajar, a hacer labores de trabajadores americanos, ¿Por qué pidió trabajadores y les dio oportunidad a Estados Unidos, le abrió la puerta a los mexicanos para poder ir a trabajar allá? Porque con la guerra de Vietnam se, reclutó, se reclutaron a muchos hombres, a muchas personas. Eh, de hecho, a, a lo mejor me estoy confundiendo y puede ser desde la Segunda Guerra Mundial, eh, pero el chiste es que los primeros braceros que fueron... Eh, Aceptados por Estados Unidos fue precisamente para que realizaran las tra los trabajos de aquellos hombres que se habían ido a la guerra. como se pagaba bien, como tenían un, trabajos aceptables que les rendían buenos frutos, pues claramente se veía reflejado en las familias de estos braceros, en lo que hablaban estos braceros cuando regresaban a México y por eso más y más querían irse a Estados Unidos, eh, que antes que eso, que antes de que hubiera un programa de braceros, también existía, pues lo que es el México y, y Estados Unidos, una sola nación, que sería California, en donde los mexicanos, pues, terminaron siendo estadounidenses después de que se formaron las fronteras, y que, pues, al estar pegados de estos dos países, pues, en las fronteras el México-americano habita, ¿no? Si lo podríamos poner como, un, como una, una especie endémica, pues están los estadounidenses, norteamericanos, anglosajones, gabachos, güeros, están los mexicanos, prietos, chaparros, gordos, comechiles, sentados en un opal, y están los mexicoamericanos. Los cholos, los este, pochos, los, eh, los ni de aquí ni de allá, son somos como, son como tres, tres especies en esta Norteamérica, ¿no? Canadá ya está muy lejos. Bueno, entonces, pues el paso de México, el paso en México es obligatorio para todos aquellos de Centroamérica y de Sudamérica que quieran llegar a Estados Unidos. Centroamérica también tiene una historia... De, de aceptación por los Estados Unidos, por ejemplo, cuando hubo guerrilla en El Salvador, los estadounidenses o Estados Unidos le permitieron eh, entrar a salvadoreños como refugiados eh, y demás. Entonces, es común la idea de que, pues, si no te va bien en el país, está la opción de irte hacia Estados Unidos, pero... Pues hay algunos que entran legalmente a, a México, por ejemplo, con sus papeles, pero hay otros que entran ilegalmente. No sé la cantidad de migrantes que diariamente llegan a nuestro país, pero son cantidades exorbitantes. Alexa, volumen 7. Sí. Alexa, ¿cuántos migrantes entran a México diariamente? Aquí tienes una respuesta que he traducido de reference.com. Se estima que hay aproximadamente 720.000 mexicanos que cruzan la frontera de manera ilegal cada año. Alexa, ahorita, Alexa, ya cállate, por favor. Alexa no, no sabe, pero bueno, son muchísimos... No puedo escuchar bien. ¿Puedes decir eso otra vez? Alexa, ¿cuántos migrantes centroamericanos llegan a México? Diario. Traducido de Greenleaf.org. Cada año... Cientos de okay, miles de refugiados ya. inmigrantes de Centroamérica llegan a México o pasan por él. No, sí, Alexa es increíble, ¿eh? nos saca de, de problemas rápido con sus, con sus respuestas. Muy bien, sucede que entonces estamos y volvemos a lo sucedido en Ciudad Juárez, en este centro de retención de migrantes, en donde... Los, los estoy explicando porque hay personas que quizá no sepan la, la noticia, sean de México o no, por eso les estoy explicando, les voy a poner un video para que se contextualicen, lo vamos a platicar, lo vamos a debatir, porque es un tema que está en tendencia, y porque se llama Relatos Oscuros este programa, y este relato es sumamente oscuro, sumamente oscuro, y me importa mucho su opinión, porque esto... Es uno de esos casos en donde se busca al culpable, como en el caso de Evani. Se buscó el culpable en infinidad de personas. En el caso de Evani, como ya le dije, solita se cayó en la... El que me disculpe su familia, que me disculpe a aquellos que piensan que la asesinaron. Yo con todas las evidencias que vi, a mí me parece que Evani se cayó en la cisterna sola. ¿Ok? En este otro caso, en Ciudad Juárez, eh, murieron calcinados 39 migrantes y me parece que alrededor de 40 heridos, 39 migrantes. ¿Por qué murieron calcinados? Pues vamos a ver primero la historia en videos y después lo platicamos. Vamos a ver. Si fue como agentes de migración dejaron encerrados a migrantes en pleno incendio. Durante la noche de lunes comenzó un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de las 22 horas que hasta el momento de esta grabación ha dejado 40 migrantes muertos y 28 lesionados de gravedad. Se efectuó un video de tan solo 32 segundos donde se ven los migrantes encerrados mientras el fuego y el humo se esparcen. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, los hombres quemaron algunos colchones en modo de protesta para no ser deportados. En los primeros segundos del video se ve a tres agentes del Instituto Nacional de Migración, dos hombres y una mujer, quienes la primera anirse. La desesperación crece pues un migrante patea la reja pero ninguno de los agentes reacciona. Al ver el fuego el último policía huye del lugar sin hacer nada por los migrantes. El video termina con el humo en toda la estación. Según medios locales, los extranjeros fueron detenidos por vender artesanías o pedir dinero en la calle. He dicho migración, lo último que ya está investigando con la Fiscalía General de la República, pero nada sobre la inacción de estos agentes. Y si esto hubiera pasado con mexicanos en un centro migratorio de Estados Unidos, ¿se imaginan a 40 con nacionales consumidos por las llamas? De ese nivel es el problema. ¿Qué opinan? Los en los comentarios. Ok. Muy, muy rápido el TikTok, pero ahí está. ¿Qué sucedió? Pues estaban dentro, no sé cuántos migrantes, ojalá aquí me den el número exacto, estaban dentro de un centro de detención porque son migrantes eh, y supongo, eso lo digo, supongo porque no tengo la información correcta, que pues todos los que estaban ahí debían de ser indocumentados, ¿no? Estar en el país de una forma indocumentada y es por eso que se encontraban detenidos y encerrados. Aquí eh, mencionó a la última parte que eran migrantes detenidos de los que estaban trabajando en los semáforos, de los que estaban limpiando los autos, pidiendo dinero, deambulando en la ciudad. En las ciudades fronterizas de México hay migrantes de todo tipo, haciendo de todo tipo de cosas. Entonces, pues es claro que no es, no es difícil encontrar un migrante y detenerlo, ¿no? Si las autoridades tienen una redada, pueden detener migrantes y detenerlos si no tienen sus papeles, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que al parecer la situación se salió de control cuando les avisaron a estas personas, a estos migrantes, que iban a ser devueltos a sus países. Entre estos migrantes estaban guatemaltecos, me parece, más de 20 y tantos. Eh, los que murieron, guatemaltecos, había un ecuatoriano, había un colombiano, había salvadoreños y había venezolanos. Me parece que todos estos fueron detenidos en estas situaciones según este video. La verdad es que no tengo los datos si fueron detenidos al querer cruzar la frontera o si fueron detenidos en algún autobús o en una redada en autobuses o si fueron detenidos en la calle no tengo al 100% esa información, pero bueno, eran detenidos, eran migrantes. Los migrantes eh, les dicen que los van a regresar a sus países y entonces ellos comienzan a eh, hacer un motín, un motín donde usaron los colchones que tenían ahí para, para dormir, incendiándolos. ¿Esto para qué? Para que les abrieran. ¿Para qué? Para... Eh, mostrar su disgusto del por qué los iban a regresar. Y entonces lo que sucedió es que los eh, agentes, los custodios que estaban ahí, no les abrieron la, la puerta. La puerta estaba con un candado. No les abrieron la puerta. Dejaron que incendiaran todo lo que incendiaran adentro y estos migrantes murieron calcinados, murieron por inhalar el humo. Eh, 39 migrantes y más de 40 heridos, al parecer, es lo que se reportó. Y entonces, pues ahora está la pregunta y está pues todos estos sentimientos de que eran migrantes, de que pobres, que murieron quemados, que las autoridades los, los encerraron y que no les abrieron la puerta. Es un tema que... Se, que Se puede pelear entre lo que es la ley o la justicia, más bien la ley, y lo que es, pues, los sentimientos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién tiene la culpa? Vamos a ver el siguiente video. Eh, espero que, ahorita por lo de las llamadas, ya saben que no tenemos para hacer llamadas, pero a mejor ahorita pongo un teléfono, un teléfono mientras opcional, eh, para que sean llamadas telefónicas si es que alguien quiere llamar y contar o decir parte de esto, su opinión, eh, y después ya más adelante ya dejamos un teléfono fijo, ¿no? Todavía no tengo un teléfono fijo para el programa, voy a usar uno, uno de la casa para que podamos hacer las llamadas, ¿sale? Vamos a, a ver el siguiente video. A que nos vean así como ilegales o indocumentados, somos seres humanos también que sentimos, mira lo que pasó. A la una de la tarde esperando el papá de mi cita, para ella, y me dijeron que me lo iban a dar y... Ya cuando se hicieron las 10 de la noche empezó a salir como por todos lados. Empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro del cerrado fueron a los Ok, este está un poquito incompleto, me parece que tengo otro más completo. Eh, mm, mm, se descargó como que muy incompleto. Vamos a ver este video. Yo se lo dije, mi gente, que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz. Se filtró un video de seguridad de las instalaciones donde fallecieron no 39, estamos hablando de más de 40, más de 60 personas. Todos hombres venezolanos, colombianos, guatemaltecos y entre otras nacionalidades. Se filtró un video donde se ve claramente que no fueron los emigrantes que se cerraron y pusieron un colchón y ellos mismos incendiaron en calidad de protesta, no a Fueron los custodios, fueron los custodios quienes provocaron eso. Observen. Ahí tenemos el video donde se puede ver cómo los migrantes eh, están dentro, encerrados, hay lumbre adentro y pasan ahí los custodios, pasan frente a la cámara, nunca se acercan a las rejas, nunca tratan o no sabemos si tratan o buscan la llave, que seguramente la deberían de tener ahí. Lo más de todo esto es como un mandatario, el presidente de México, salen declaraciones a nivel nacional, a nivel internacional diciendo de que fueron los emigrantes quienes provocaron el incendio y en el video que acabamos de observar, ellos mismos los emigrantes estaban pateando la reja, estaban gritando, sáquenos de aquí, y los custodios pasaban como si nada no les importó entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos hablando de un desconocimiento de lo sucedido o estamos hablando de un encubrimiento, de una masacre? Porque eso fue una masacre, lo que se vivió el día de ayer en México, donde vilmente se ve la impunidad. Dejé este video porque, vean, yo les puse el primer contexto, pero... En este caso, lo que, quien está hablando del tema, me parece que es una persona venezolana. Entonces, esta persona venezolana, lo que manda, el mensaje que manda en TikTok es los custodios quemaron a los migrantes. En su idea, en su pensamiento, en su teoría, en su historia, según este venezolano, fueron a agarrar gente a las calles migrantes. Los metieron a un centro de detención migrante, los encerraron con candado y después les prendieron fuego. Aumenta las cifras de más de 50 y hace ver que todo esto como por un mandamiento superior. Por, ese, por eso es que... El mundo es así y por eso es que los gobiernos son así, que por eso la gente es así, cada quien se cuenta su chisme, cada quien se hace su historia, cada quien eh, se va a su bando, aquí algo importante que estaban comentando en los comentarios es que sí, cuando te detienen te quitan todo, yo puedo hablar sobre este tema porque también fue detenido en, una, en un lugar de, de migrantes, pero en Estados Unidos, en Caléxico, en Caléxico, en en fui detenido. Y ahí, pues sí, me quitaron todo. Todo lo que traía, agujetas, traía un encendedor, por cierto. Traía una cadenita, por cierto. Traía, eh, pues mis. ¿Qué traía? Creo que traía todo eso. El chiste es que no me dejaron nada solamente la ropa, los zapatos, y me metieron a un lugar, a un lugar muy grande, donde solamente había una puerta con una ventana chiquita, donde solamente, si uno se asomaba, solamente podía ver un reloj. Era todo lo que podíamos ver dentro de ese centro de detención migrantes. Y en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos y en ese lugar, me dieron de comer y en ese lugar, eh, no había cobijas, no había colchonetas, todos estábamos tirados en el piso. De hecho, había tantos migrantes ese día en ese lugar que yo no alcancé sitio en, para sentarme ni acostarme ni pararme en ninguna parte del piso. Me tuve que ir al sanitario, al baño. La taza del baño estaba hasta el fondo, así abiertamente estaba hasta el fondo y me senté en la taza porque no tenía lugar para ponerme ahí en algún sitio, en la, en ese sitio de detención de migrantes. Acá por lo que veo, el, la, el sitio de detención de migrantes, pues incluso tenía colchonetas, ¿qué quiere decir? Pues que tenían lugar para, para dormir, si no cómodo, al menos no en el piso, seguramente tienen eh, comida, ¿y por qué están encerrados? Gracias a pani que es quien primero nos mandó un super chat. Dice, saludos, ya no estará contigo Andrea. Andrea, anda ahí por el, el chat, ahí anda en el chat, Andrea. A ver, ¿no anda en el chat? Ahí anda en el chat Andrea. Así que no, no se preocupen si anda aquí Andrea, pero anda en el chat. Parece un albergue, ¿no? Dice Roque, es un centro de detención de migrantes. Entonces, sí, se les presta, eh, o se les brinda un lugar donde dormir, y alimentos pero pues deben de estar detenidos la gente pregunta y por qué estaban encerrados porque son detenidos porque son migrantes porque la ley manda que si tú estás en el país ilegalmente pues tienes que ser detenido si tú te, te detuvieron cruzando la línea eh, cruzando hacia Estados Unidos, eres detenido por un sinfín de cosas de de ley pues te pueden detener y te pueden encerrar por eso estaban encerrados Ahora, los migrantes prendieron fuego a todas esas colchonetas buscando, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero me parece que cuando les dijeron que los iban a regresar y al parecer era, era lo que, por eso había tantos adentro de, de ese sitio, porque los iban a regresar, porque estaba preparada, me parece, una hora y un, una movilización para regresarlos. Los migrantes se enteraron y prendieron las colchonetas. Eso a mí me parece un acto de rebeldía y de berrinche, de berrinche. Yo fui migrante, pero yo sé y yo sabía que yo estaba incumpliendo las reglas, que estaba cometiendo un delito, cruzarme hacia Estados Unidos, buscando cruzar ilegalmente y que si me de, que si me detenían pues tenía que atenerme a las consecuencias a donde me pusieran a donde me mandaran si me ponían preso por por eh, algún tiempo etcétera uno sabe el riesgo aquí eh, me parece gracias Oscar León dice oxlack eh, en una en Estados Unidos incluso ahora Canadá les han cerrado las puertas a los venezolanos son muy mal portados, estoy aquí y se la pasan protestando, ya estando aquí también, no trabajan, todo gratis, quieren, eh, habla de los venezolanos, dice Oscar León, gracias mi hermano por ese super chat, eh, curiosamente los testimonios que tenemos son de venezolanos, ahorita pongo otros videos de venezolanos, eh, uh, vamos a hablar primero del de lo sucedido y ahorita hablamos de eso porque pueden salir muchos temas al respecto, entonces me parece que ese acto de rebeldía, de, de berrinche, de no querer ser regresados, claro, pues todos escapan de sus países, de sus lugares de origen, buscando una mejor vida, Debo decir que hay mucha gente trabajadora, mucha gente honrada, mucha gente humilde, mucha gente pobre, mucha gente que quiere trabajar de verdad, que se ha esforzado, que cruza fronteras buscando una vida mejor, pero también hay mucha gente que no produce en sus países, gente floja, gente eh, que son adictos, gente que no tiene valores, gente respetuosa, de todo tipo de gente hay, eh, obviamente nosotros generalizamos migrantes, la palabra migrante porque sabemos que la mayoría de estos migrantes buscan un mejor patrimonio para su familia, buscan un mejor ingreso, buscan una mejor vida, por eso los generalizamos en que los migrantes, los que fuimos, los que son y los que serán, son porque quieren una y buscan una vida mejor, pero Dentro de esos migrantes, yo por ejemplo trabajaba en la construcción en, en Estados Unidos y en un tiempo me pusieron de compañero a un, a un tipo, un tipo de Veracruz, de Veracruz, México. Y pues la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Tú de dónde vienes, eh, por dónde cruzaste, cuánto te cobraron y por qué te viniste para acá. Esa es la pregunta que pregunta se le hacen siempre a todos los migrantes que llegan a Estados Unidos. Y la respuesta de este tipo, en estado, en, en mi compañero, es de que, pues había matado a alguien, eh, se puso borracho, acuchilló a una persona, lo corretearon y él terminó yéndose de, de México y escapando hacia Estados Unidos para no tener, para no estar en la cárcel. Entonces, como vemos eh, no todos, no todos tienen buenas intenciones, hay mucho malandro, hay mucha gente mala, hay mucha gente floca, mucha gente respetuosa, huevona y demás, que por culpa de estos, lamentablemente pagan los otros, los otros migrantes, los otros compañeros, los que sí dejaron todo y que sus familias están desconsoladas, porque estos tipos que incendiaron las colchonetas... Les aseguro que no eran migrantes de este tipo de personas que buscan un bien para su familia. Eran, eran gente que ya estaban viviendo en las calles, que ya estaban buscando condiciones de vida de, de otras formas. Gente mal, que si hacía mal en su país, que si hace mal en este, que haría mal en Estados Unidos. Este tipo de gente quien inició con la idea de vamos a aprender los colchones y quien le siguió con la idea, yo no sé, yo no sé de dónde sacaron un, un encendedor, pero no estoy de acuerdo con este tipo venezolano que dice que los mismos policías mexicanos los metieron, los encerraron y les prendieron fuego. Eso me parece que es absurdez. Ahora, este tema es, es amplísimo, gente. Para mí, y vamos, vamos, a, vamos por partes. Para mí, quien tuvo la culpa fueron los migrantes por encender los colchones. Están encerrados y se ponen a encender colchones. Nunca, nunca conocieron temas sobre que la gente se asfixia con el humo. Que si están encerrados y prendes algo, te vas a quemar. Iván Ramírez, por ejemplo, aquí dice, Iván Ramírez, no afirmes que ellos incendiaron los colchones. No hay un reporte oficial de la fiscalía todavía, dice Iván Ramírez. Por sentido común, eh, Iván Ramírez, por sentido común es, yo soy, y es que a eso, man, ¿no? Yo soy un policía de migración. Meto 100 migrantes y digo, ah, los voy a quemar, estoy harto de los migrantes, voy a, ¿voy a hacer que... Los migrantes traigan sus colchones aquí junto a la reja y yo por fuera les voy a encender con un encendedor. Por sentido común no sucedió así. Están las cámaras, está la grabación. Vemos cómo ellos están a, a, amontonando colchones que está del lado izquierdo ya el fuego y del lado derecho donde está la puerta quieren salir, ¿no? Yo no veo ahí a policías metiendo colchones incendiados a eso voy, la opinión tiene que venir a partir de evidencias, si es una opinión de yo creo, ok, está bien, yo creo, pero si tienes evidencias como los videos, pues ya puedes determinar ciertas cosas, ahora, la gente en, en Guatemala, pues mandó sus condolencias, Ahora vamos a ver, el Papa mandó sus condolencias, Estados Unidos mandó sus condolencias, todos mandan sus condolencias. ¿Qué hace México? México, como odia al presidente, pero cada sexenio odian al presidente, siempre se odian los presidentes, no hay uno, Lázaro Cárdenas creo que es el único que, que amamos, entonces le echan la culpa a la cabecita de algodón que es mi abuelito, y que por eso lo defiendo, pero antes de que pasemos con la cabecita de algodón mi abuelito, vamos a ver qué fue la opinión de los guatemaltecos, de los venezolanos, del papa, vamos a ver. Oscar León, esta gente estaba acosando a las mujeres ya, hay muchas denuncias, son puro malandro, yo veo cómo se portan, y sí, son unos malandros, dice Oscar. Oscar, gracias por tu super chat, vamos a ver vamos a ver qué dijo el Papa al respecto, porque el Papa en lugar de venir a, a hacer algo en los países centroamericanos, en México, en Sudamérica, que aparte pues el Papa, no voy a decir de dónde es porque me voy a echar otros al cuello si digo de dónde es el Papa, eh, pues nada más vamos a ver lo que dice el Papa. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familia. Recemos por ellos. Ahí está eh, lo que dijo el Papa. Entonces, pues, para el Papa, nada más, hay que, hay que rezar por ellos. Eso es todo, lo lamentamos. Vamos a ver qué dicen los guatemaltecos, pero aquí tengo aquí un mensaje, creo que sí tenemos de Guatemala, vamos a ver. Tenemos estos, este es de un venezolano, me parece. Vamos a levantar un bravón de llanto, de dolor, o también compartió dolores de esa madre del toro fallecido el otro hermano, porque la mayoría de todos fueron es claro. es lo que da dolor. La mayoría del día de ayer lo que pasó que la inmigración se votó con los cuerpos policiales, agarra a todos los chicos que están en los semáforos, ganándose de la platica, trabajando porque no estaban haciendo nada malo. Fueron pura gente trabajadora con sus infundidos, Yo también han estado ganando la vida eso. Y los encerraron acá, ya tenían como, para mí ya tenían todo cambiado. Porque para negar que un simulacro que no es poder y no dar respuesta y para 29, 41 personas ahí una fallecida así, que más se no se ve el No hay nada que lo multiplique. No hay nada porque ellos tienen su protocolo de seguridad sí, y son sé. bien específicas Ahí uno no entra nada. Uno se rompe con una telita de aluminio que ellos no dan. Todos los protectores de cepillo de dientes y crema, ellos mismos lo realizan. Ok, ahí so, es un buen punto que... Okay que diga que todo te revisan y todo te quitan. Sí, cómo puede haber un encendedor dentro del centro de detenciones de los migrantes, quién lo metió, cómo lo metieron, no revisaron bien, aquí hay una negligencia, eh, y también habla de otra cosa que es importante, dice que protocolo, el protocolo, creo que eso es lo importante a señalar, el protocolo es qué se hace en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. La verdad, no tengo claro aquí, no tengo un papel donde diga qué es el protocolo, cómo, qué protocolo se debe de llevar a cabo en un incendio, ¿verdad? Pero pensando en protocolos, me parece que es lo mismo que en las prisiones, pudiera ser. En las prisiones hacen lo mismo, se golpean, eh, Hacen un motín, incendian cosas. ¿Y qué pasa en los, en los reclusorios? No les abren, no les abren. Me parece que el, el protocolo dice que si la gente se agrupa, si hay un motín, si hay disturbios, pues no se abren las puertas, no se abren. Simplemente no se abren. Entonces, por esto estas personas, si ven que adentro ya hay un incendio, hay fuego, pues no sé si ese protocolo esté, si haya hay, hay que investigar qué protocolo tienen para saber si en un protocolo de incendio se abran las puertas a todos los que estén detenidos. Porque también podría ser eh, en, las, en las prisiones, en las cárceles, ¿no? Que si hay un incendio, pues abran las puertas de, de todos para que salgan y no se quemen. Ese Rick Sayajin está en el chat, eh, no sé, no sé qué traiga, tranquilo viejo, está peleando ahí, me dice de todo, eh, si quieren lo bloqueo, díganme si quieren bloqueo a, a Sayajin. o que no están los moderadores, o es en Facebook donde está Sayajin? si quieren lo bloqueo, no pasa nada gente, si los está molestando, pues lo, lo bloqueo. Sí, por favor, dice Oliver. Eh, ahorita que vuelva a escribir. Ahorita que vuelva a escribir, lo bloqueo. Ok, mi ministro, déjala. Es este, sí, banealo. Sí, bloquealo. <risa> Aquí no lo veo al Sayajin. Es estar en Facebook donde está Sayajin. Ahorita que aparezca lo bloqueo. Entonces, el protocolo, yo creo que dice, yo creo. Aquí, por ejemplo, es no aseguro, no afirmo. Yo creo el protocolo en un motín si ¿sí se llama motín es que se mantengan las puertas cerradas no es la primera vez que en prisiones esta no es una prisión es un centro de detención que viene siendo lo mismo no es la primera vez que en motines terminan muertos muchísimos porque prenden las cosas porque se queman porque están encerrados porque los humo el humo los asfixia eh, entonces, no es la primera vez, ha sucedido muchas otras veces, y estos motines empiezan desde adentro, desde los presos, hacen los motines para diversas cosas, no para escapar del todo, eh los motines los hacen para peleas entre, entre grupos dentro de la cárcel, para asesinatos dentro de la cárcel, para la, la cárcel es... Una, una vida completamente diferente es un fragmento de, de una vida que se construye ahí mismo entonces no solo buscan escapar ¿eh? buscan muchas otras cosas acá en el centro de detención es claro y me parece que ellos lo que querían era salir que los dejaran libres que si había una injusticia bueno si alguien estaba detenido con papeles que sí le permitían estar en México, pues claro que podía enojarse, claro que podía protestar, claro que podía hacer, pero incendiar colchones es matarte, es suicidarte. Pudían haber estado enojadísimos por lo que quieran, pero no puedes prender un colchón o colchones dentro de una jaula. Te estás escupiendo en la cara. Eso ya ni siquiera es por lo del gobierno, ni mucho menos. Es por pura coherencia de uno mismo. Si estás encerrado, ¿cómo chingas vas a aprender algo? Te vas a quemar, te vas a ahogar. ¿Qué fue lo que sucedió. Ellos pensaban que los custodios les iban a abrir la, la reja y todos iban a salir corriendo. ¿A quién se le ocurrió esa estupidez? No lo sé pero ya vimos que el Papa dio su versión, los guatemaltecos también, pues, fueron muchos guatemaltecos los que murieron, y demás, pero ¿qué dicen los mexicanos? Pues empieza aquí el problema de los mexicanos divididos, y empieza aquí, con todo es culpa de obrador, ¿no? Eso sucedió en Ciudad Juárez, aquí es una institución de gobierno federal, el cual está comandada por EBRA. Entonces, eh, lo politizan, las tragedias las politizan. Cualquier cosa que sucede, y hoy les traigo dos temas, ¿eh? este es el de México, y traigo otro tema que sucedió hace unos días, pero en Ecuador, de otro, de otro tema. Y estando revisando la información de los dos casos, me causó mucha, mucho interés el ver que en los dos en las dos situaciones que son muy diferentes, pero a la, mer, a la vez muy, muy iguales, ya verán por qué la culpa se la echan al presidente. Vamos a ver lo que dicen los, los mexicanos, qué pasa con la opinión de los mexicanos con la muerte de estos migrantes, que es claro, claro que es lamentable. Primero vamos a escuchar a estos venezolanos. Ah, ya lo escuchamos. Ah, vamos a escuchar a estos. A este es alguien. ¿Qué pasó aquí? ¿A qué hora llegaron con todo? Ayer llegamos como a las 3 o 4 de la tarde con mi hermano. Me lo quitan, él me da las cosas personales, quedó con su teléfono. Eh, habían más de 200, 300 venezolanos. Ahí hablamos de entre venezolanos, ecuatorianos, este, de El Salvador, de todos lados. Habían. Me dicen que lo van a trasladar. Ayer a las 5 de la tarde habían dos autobuses que lo van a trasladar. Hoy me paro con una sorpresa te digo, venga, mi hermano, cuando me paro llega un muchacho y me dice que tenía también otra compañera ahí, y me dice, mira, migración se quemó. Vengo hoy en la mañana a migración, a pedido, señor, que me regalen. Una, una. Oye, perdón, perdón. Perdón, si fue como de... perdón vamos con, directamente con esto de politizar la tragedia. En esta tribuna sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes, 40 personas y los traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay donde darles de comer, carajo, ¿qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores... De esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Disculpen. ¿Entendemos? No, permítame. No, no. Le pido que me permita. No, sí, le sí No, permítame usted. Permítame no, usted. No. Soy el presidente sí. de la mesa y le pido. Voy a hablar. Usted actuar. no me puede convenir en mi cuenta. Le multa, pido. Ok. Eh, senador, yo no. Es en serio, senador. Senador. Ay, es que porquería todo esto. Eh, un senador dando esa opinión escucharon 30 mil migrantes al mes llegan a México y no les tenemos donde dormir no les tenemos donde les demos de comer eh, los perseguimos o el gobierno los persigue como delincuentes, los encierran y todavía se arrodilla hacia Estados Unidos, México Señor senador, no sé qué estudia esta pinche gente que estudia. Nosotros tenemos un problema de migración con Estados Unidos. Estados Unidos le pide a México que contenga caravanas migrantes centroamericanas, le pide apoyo para que al día, por ejemplo, en la frontera más eh, con más tránsito del mundo, es Tijuana, más. Cuatro mil migrantes diarios tratando de cruzar. Esto es una. Es un constante. Es una constante migración hacia un punto. Claro que México debe tener políticas migratorias, pero este señor senador dice que no les tenemos dónde comer, dónde dormir. O sea, este señor quiere que del presupuesto se pongan hoteles se pongan restaurantes o no sé para todos los 30 mil migrantes mensuales que digan yo fui migrante señor y yo sabía que cuando me fui de aquí buscando algo ilegalmente era morir o lograrlo era morir o lograrlo ese era el pago que yo iba a dar yo no espero en ningún lado que voy de migrante ilegal que me esperen con un restaurante, que me esperen con un hotel, este, este güey o, obviamente se pone del lado de los migrantes, pero y qué? él va a poner todo eso para que atendamos a 30 mil migrantes y todavía les demos el camino de 5 mil kilómetros hacia Estados Unidos, que no mame, que no mame, tenemos nuestro pro problemón de migración, pero a la vez no lo tenemos, a la vez Estados Unidos, nos, dice Estados Unidos, ok, este, pongo un muro, hago redadas, regreso migrantes, pero solamente a pocos y a algunos. Eso es lo que realmente es Estados Unidos. Nosotros pensamos que Estados Unidos de verdad nos odia y nos elimina y nos saca. Gente, no es cierto. Tanto nos le da la opción Estados Unidos a los mexicanos que incluso no van como refugiados de guerra, ni mucho menos. Los que alcanzan a cruzar y todo, no, no se persiguen así como uno piensa. La segunda entrada de ingresos de México es de las remesas de los migrantes mexicanos. La segunda entrada, la primera, es, es el petróleo. La segunda son las remesas. ¿Ustedes creen que no Estados Unidos y México tienen de un acuerdo de güey, si te abrimos las puertas Estados Unidos, nos invaden, ¿no? no seas, güey, no nos invaden, vamos a hacer nuestras políticas, vamos a poner nuestras fronteras, los que pasen, pasan, es su riesgo que trabajen, que chamben, etcétera, no de verdad, no de verdad nos están poniendo ahí las trabas completamente, México lo que hace es lo mismo, eh, lamentamos ser migrantes, lamentamos ser también un país de paso, pero dimensiones tan grandes como 30 mil migrantes mensuales viniendo constantemente, son recursos que se destinan a estos migrantes. Como país ya tienes una población y estás recibiendo más población con el ingreso que tienes, pues que chinga, pero fíjense, de todas maneras esto, los presidentes al final de cuentas y senadores y todos estos güeyes se reparten el dinero. El chiste es que no hay, no hay ni para nosotros, no hay ni para los migrantes. Y esta, esto que vimos de ese senador es pura, puro pinche de actuación para ganarse simpatía por aquellos que están a favor de los migrantes. Tanto se politizó este asunto con todas las, eh, las oposiciones, la oposición que hay en México, que en TikTok levantan la, eh, el hashtag, levantan el... Eh, fue el Estado, ¿no? Me parece que es el hashtag, fue el Estado. ¿Qué significa? Que le echan la culpa de las 39 personas muertas en aquel incendio en Ciudad Juárez a... López Obrador. No lo voy a defender ni mucho menos, ni es porque tenga simpatía, al contrario, a mí ese pinche López Obrador me afectó en, en mi economía. Yo tenía un negocio y me afectó con sus impuestos y ese negocio que yo tenía ya no me rinde frutos. Yo no tendría por qué estar defendiendo a este viejito, pero sí soy consciente de que no mami, no le puedes echar la culpa a al presidente a pesar de que sea una institución eh, federal de que se hayan muerto estos migrantes aquí los custodios dijeron si les abrimos nos vamos presos ¿Por qué? porque la ley dice y por ahí había leído que pues a quien le permita la salida eh, a personas presas, etcétera, pues obviamente también va preso, ¿no? si están presos y los custodios les saben, los chingan a los custodios, si los si los dejan encerrados se los chingan a los custodios, antes de hacer la transmisión vi que ya había ocho personas perseguidas para que paguen eh, esas 39 muertes, me parece que dos agentes de, de migración, eh, tres de los custodios eh, y otras personas ah, de los eh, seguridad era una seguridad privada es más no no era como yo pensé que era como policía de migración no, no son tres al parecer tres de policía privada de, sí, de, de seguridad privada esos son los que van a pagar los 39 migrantes El, los los jefes los custodios y ya, esos son los que van a pagar la muerte de 39, pero de todas maneras se los iban a chingar si les abrían, porque si escapaban, pues por ley se los tenían que joder, ¿no? Por, por ayudarles a escapar. Yo no sé cómo, en qué artículos necesitaríamos tener aquí a un, um, a un, este, que es licenciado en ese tipo de, de leyes de migración, o de leyes de, de cárceles, de prisiones, o demás, para saber cómo van las leyes. De acuerdo a las leyes es como se debe de tener, pues este, al final, esta justicia, si es que vamos a decir justicia. Aquí lo lamento mucho, por los migrantes que no, que no incitaron a esta, a este motín a los migrantes que estaban espantados, viendo cómo otros cabrones hacían relajo y quemaron los colchones. Esas personas son los verdaderos, eh, las verdaderas personas que, que están dentro de la tragedia, no los verdaderos afectados, las familias de estos migrantes, de los otros de los que la vida y su destino los llevó a las calles, a vivir, a sobrevivir, a lo mejor que ya no tengan familia, a lo mejor que se quedaron en los vicios, a lo mejor de un montón de cosas que ya su vida no les importa y que hacen este acto de amotinarse y de incendiar colchones, pues ellos solitos se prendieron, ellos solitos pues se pusieron la trampa, pero lo lamento mucho por los migrantes, que no tenían nada que ver, con los migrantes que de verdad se espantaron, los migrantes que quedaron heridos, los migrantes que no estuvieron a favor de, este, de esta situación violenta dentro del centro de detención. Ellos son los verdaderos, las verdaderas víctimas de esta tragedia. Dice, ahora resulta que tenemos que tener destinados recursos para delincuentes cuando ni siquiera para nuestra gente existe ese recurso. Eh, deberíamos de checar también eh, qué derechos tienen los delincuentes, los migrantes no, no sé si se consideran como delincuentes, yo no sé, no sé, sea transgresor nada más de la justicia, más, de la ley más bien, pero no, no sé si los migrantes se puedan definir como delincuentes, me parece que no, pero eso es lo que yo creo, no sé de leyes, no sé de eso, eh, pero de que tenían que estar encerrados, pues es que es así la ley, no los puedes tener con la puerta abierta, con sus colchones y su comida y ah sí, sálganse cuando quieran, pero regresan temprano eh, porque recuerden que están encerrados por no estar documentados en el país, no, tienen que estar encerrados, porque pues así son las leyes, así nos pasa a nosotros y vamos a Estados Unidos, Ángel Hernández, era, era paranormal, Ángel, te puedes retirar si quieres, no pasa nada. El canal era paranormal, pero te puedes retirar si ya te aburriste. Ahora ah, dice Rebeca, sí hay leyes que protegen a los migrantes, pero lo que sucedió es lamentable, sí, pero desgraciadamente fue causado por ellos mismos. Yo creo que fue causado por ellos mismos. Voy a poner aquí un teléfono para ver si me quieren hablar por WhatsApp. Este teléfono no es el... El que vamos a dejar para el programa es uno que... A ver, de hecho, no sé si esté bien. Es el... ¿Qué es? ¿Cómo es la LADA más 52 de México? A ver, vamos a ver, más 52. Más 52. 729. 130. 53. 30, ok, vamos a poner este teléfono mientras, si alguien quiere hablarnos al WhatsApp, bueno hablarme, a mí y a mi gemelo malvado que está acompañándome esta noche y, puede, y quiera decirme lo que quiera, este, y la opinión que tenga adelante, solamente lo que yo expresé, los puntos que di en mi opinión, son muy mi opinión y sé que va a haber millones de personas que estén en contra de mi opinión, así que acepto lo que ustedes quieran opinar y platicarme, cada uno tendrá su razón, cada uno tendrá su punto de vista, yo aquí eh, lo sentimental, en lo sentimental, pues hubiera querido que les abrieran, porque horrible ver que personas que estén encerradas en un incendio, estén presas y se vayan a quemar ahí encerradas, obviamente yo les abriría en lo sentimental, pero en lo que son las leyes, qué es lo que vale, según para la convivencia social y por justicia social, entonces nos debemos de atener a las leyes. No, a mí me hubiera, yo en este caso, pues les hubiera abierto, pero si hubiera sido un, eh, un custodio, no les hubiera abierto porque se tienen órdenes. Gracias a John Piratón, a Diana, al internauta. Dice, van, eh, oh, sí, sí, sí, pueden hablar, ¿no? De los que estaban escribiendo ahí en el chat y, pues, peleando, discutiendo y demás. Pueden llamar y pueden decirme su opinión. Eh, mientras tanto, déjeme ver si aquí tengo otro videíto de, de, este, de este caso. Ok, aquí tenemos otro videito de este caso, vamos a verlo. Mientras tanto, pueden llamar al WhatsApp. Simplemente salió humo de todos lados y sacaron a las mujeres, me sacaron a mí y dejaron a los hombres allá adentro encerrados. Esperando a ver si me dicen algo, porque eso es lo peor del caso, no nos dicen nada. Bienly buscaba a su esposo entre las víctimas. ¡Niebro! ¡Niebro! En medio de la entrevista se enteró que dentro de esta ambulancia intentaba resucitar al papá de su hija. Ahí está, una migrante venezolana. Eh, murieron puros hombres. Este es otro dato que se me pasó de decirles. Murieron y lesionados solamente son hombres porque porque en el centro de detención los dividen hombres y mujeres, niños o mujeres más bien con niños, los dividen, entonces es por eso, a, a la gente que decía no afirmes que los migrantes se prendieron fuego ellos mismos, y qué entonces en su opinión de nuestro amigo, los custodios le prendieron lumbre solamente a los hombres y a las mujeres y a los niños, no? Me parece que está claro quién prendió los colchones. Yo creo que eso no hay discusión. Se ven los videos, se, se ha comentado y por lógica los migrantes fueron los que prendieron los colchones. ¿no? Las mujeres, los niños en la parte, en el área donde estaban, pues nada, no hicieron nada. Solo los hombres que estaban en esa área fueron los que murieron o los que terminaron heridos Juguito dice que la lumbre fue provocado por ellos mismos dice que las protestas Yuray, ¿no? Yurai, cuando entras a un centro de detención separan hombres y mujeres eh no, no están juntos no están juntos eh, incluso eh, aquí en México, incluso, por ejemplo, en el caso de, de los colombianos, y esto le sucedió también a Andrea cuando vino por primera vez, vienen de turistas, vienen por eventos, vienen por trabajo, y aún así en el aeropuerto detuvieron y detienen o detenían a los colombianos, en su mayoría a venezolanos, brasileños, peruanos, eh, argentinos, los eh, detenían y los encerraban, y los regresaban, los encerraban en áreas de mujeres con mujeres, hombres con hombres, donde había colchonetas, y eso que son personas que vienen en vuelos y que vienen por cuestiones de trabajo, por cuestiones de presentaciones por cuestiones de turismo y aquí migración sí, ¿eh? los los trataba como criminales como delincuentes acá lo mismo sucede en esa perspectiva de por qué los tratan así a esos migrantes porque estos migrantes ya están en frontera estos migrantes ya cometieron un delito que es el de estar sin los documentos no todavía los que llegan al aeropuerto traen sus documentos y aquí se les dice, se les debería decir, eh, el, el, este, el de migración, ve a la persona y dice, ah no te dejo pasar, si él quiere dice no te dejo pasar, pero no los deberían dejar pasar y regresarlos el mismo día, no, eso se estaban quejando los colombianos y demás países, de que en México los dejaban uno, dos o hasta tres días encerrados solamente por negarles la entrada a México en las aerolíneas. Imagínense, eso es de terror, es, es, estar encerrado. es horrible, es de la cosa más horrorosa. A veces uno piensa que la muerte es lo, lo peor, pero no, el estar encerrado es lo peor que uno puede vivir. Blue Brother nos mandó 150 pesos, y dice, creo que ninguna ley puede avalar el dejar morir a un ser humano. Un hijo, un padre, un hermano, ¿puedo estar equivocado? Sí, pero creo que en ese tipo de casos nadie tiene razón absoluta. Ese es el, pro el problema Blues Brother. El que, como tú dices, son humanos. Al ver esa situación, hay que abrirles. Pero no nos... Eh, no, no estamos dirigidos por leyes sentimentales. Estamos guiados y socialmente estamos en el convivio y en la en la vida de en sociedad por las leyes y esto es lo que dictaminan las leyes ese es el famoso protocolo me parece que los custodios pues si realizaron el protocolo fue no abrirles se están amotinando están violentos no abrirles, me parece que ese es el protocolo, no es por, tú comentas, no hay ninguna ley que, que pueda hacer que tú dejes morir a alguien así, pues no, pero si nos fuéramos por la ley de los sentimientos, te aseguro que hubiera más muertos, no hubiera más muertos que por las leyes tan crudas que son, porque sentimentalmente no, cuántas veces no hemos querido Matar a un cabrón, a una vieja, a un güey, ¿no? ¿Cuántas pinches veces decís, maldita vieja, pinche güey? Creo que casi todos los días. Entonces, si fuera por sentimientos, pues muertos diario, así, por todos lados, ¿eh? Más, muchos millones más que por alguien eh, salvarlo, por sentimiento. Los sentimientos eh, deben de estar fuera de lo que es, la razón, eso creo que, sí, pero no andamos matando gente, dice Rebeca, bueno, si no si nadie habló al número telefónico, ahí se los dejo, si alguien quiere llamar en algún momento, adelante, estamos en nuestro primer episodio, en este primer programa, de eh, Relatos Oscuros, tercera temporada, cuando son cuatro minutos para las doce de la noche, y en esta nueva temporada ah, tendremos temas diversos, eh. lo que salga en tendencia, si hubiéramos hecho eh, transmisión antes, hubiéramos hablado de la muerte de Chabelo, etcétera, ¿por qué? No es que cambie, no es que cambie la temática de lo que es el canal, es porque ya tuvimos dos temporadas, eh, uno con expertos de fenómenos paranormales, investigación ufológica y demás, otro con temas de lo paranormal, de la parapsicología, ufología y demás, acompañados con, con Andrea. Y ahora vamos a, a, a tomar parte de las eh, noticias que se vuelvan virales, de lo que está en tendencia, no tanto eh, solamente de la sociedad, sino también del terreno paranormal y lo demás. Así que para que la gente pues, no diga qué que, que pasó, no, es una nueva temporada, regresarán unas próximas temporadas, si Dios y si ustedes lo permiten, lo paranormal, la ufología, a lo mejor una temporada completa de ufología, no lo sé, todo puede pasar, aquí lo importante es que siempre tengamos un tema, que podamos eh, compartir nuestras opiniones, nuestros relatos, porque se llama así, relatos oscuros, y para eso está el número de pan, en pantalla, para que ustedes llamen y cuenten sus relatos, que yo estuve encerrado, que un primo estuvo encerrado, que mi papá fue migrante, que mi hijo fue migrante, que tuve un tío que se murió que a un que a un tío también se quemó pero que eh, cualquier cosa lo que ustedes quieran que un, un tío se quemó pero dice que no se siente feo cualquier cosa que quieran decirme ahí está el WhatsApp son sus relatos oscuros eso de eso se trata el, el programa relatos oscuros no se llama lo paranormal o sí no verdad se llama relatos oscuros Andrea está el... a ver, Andrea dónde estás en el chat dónde estás Andrea muy bien y ahorita viene Andrea, ya viene Andrea tranquilos, tranquilos eh, Qué chido luego sí está bien platicar de lo que pasa en el mundo, no solo cosas de miedo eh, de todo, sí, y es que la verdad eh, el internet y el algoritmo y todo eso le gusta más que se hable de las tendencias, ¿no? afortunadamente, afortunadamente pues eh, podemos hablarlo de acuerdo a las evidencias, a lo, lo que salga en videos, en publicado, etcétera, y podamos leerlo y saber informarnos y de acuerdo a eso platicar, porque si habláramos solamente desde lo que creemos, pues sí, la verdad yo estaría diciendo que pinche este López Obrador mandó a matar a todos esos migrantes, esa sería mi opinión, si no tuviéramos información, si no saldría información de todos lados, ni conocimiento, yo estaría diciendo, muera Obrador, linchémoslo, porque él mandó a matar a los migrantes, porque los odia, eso es lo que yo estaría diciendo en este momento. Vamos a, a irnos con el segundo tema de esta noche, este segundo tema, pues obviamente no fue una noticia mundial, ni tampoco este, continental, pero es de importancia para un país, en este caso país Ecuador, donde sucedió otra tragedia, una tragedia que apenas sucedió, me parece que este fin de semana, eh, les voy a poner un video para que entremos en contexto y después lo platicamos, ¿ok? Sí, o siempre suceden cosas perturbadoras en el mundo, todos los días, David, eh, BLCM Reynoso, todos los días, eh, yo fui a una entrevista a Telemundo, aquí en las oficinas que se encuentran en Ciudad de México, en el área de, de periodismo, en el área de, de noticias, entonces me hicieron la entrevista, grabamos, etcétera, y todo, y ya cuando habíamos terminado, a mí siempre me ha interesado, pues las cuestiones de comunicación, estudié eso, comunicación, entonces le pregunté a uno de los periodistas que estaba ahí, que pues cómo era el trabajo, que si le gustaba, que cosas de todo tipo, ¿no?, preguntándole cómo era la experiencia periodista, pero lo que me dejó más marcado fue que me dijo que que no había descanso, que si eras periodista tenías que estar al 100% dando las noticias a la hora que fuera y no eh, que a la madrugada presentaras un programa idea de la noticia sino que si en la madrugada ocurría algo tú ya tendrías que estar preparando tus eh, tus escritos para que saliera la nota en la mañana conseguir fotografías, comprar fotografías, comprar videos buscar videos pedir este solicitar pues que te donen esos videos etcétera para un montón de cosas eh, otra vez de leyes que se manejan en las televisoras para que no haya denuncias ni demandas ni demás por uso de material etcétera entonces me decía que él no tenía descanso que él en lo que estaba preparando algo ya había ocurrido otra cosa en el mundo y que tenía que preparar lo siguiente y así era que recibía llamadas durante la madrugada durante toda la semana así que que eso era la vida de un periodista y dije, ay no, no tanto no tanto, <risa> mejor YouTuber y ya, mejor youtuber sí, y por eso dejé la escuela dije, a la chingada, pinche escuela me va a me, me va a esclavizar aquí, en un trabajo de 24 horas, mal pagado mal valorado y dije, mejor youtuber, y por eso estoy aquí con ustedes, así que esa es la mera verdad Youtuber, vamos a ver la siguiente historia. La siguiente historia eh, oscura dicen que los colchones quemados eran de los que vende Yulai ven <ríe> se incendiaron más rápido, ¿no? Lo bueno que eres sincero, dice Rebeca, yo siempre, yo siempre, por eso tampoco soy buen periodista, porque yo digo la verdad, yo digo la verdad y los periodistas también están amarrados a lo que diga el jefe, a lo que diga el gobierno, a lo que digan las, este, pues los poderosos. Así que esa es una diferencia también muy grande de ser un periodista, y trabajar en los medios, a ser alguien que lo hace solo, ahí puedes decir y hacer lo que quieras, si quieres eh, que te vaya bien, puedes manejar un estilo sin opiniones, si quieres que te vaya mal, puedes ser tú mismo, etcétera, tomas agua y no coquita, dice Maru, sí, ya cambiamos, ya cambiamos la coquita por el agua, Así que, como les dije, el día de hoy volví a las transmisiones en la tercera temporada, pero también volví a todas mis redes sociales. Eh, comenzaré nuevamente a trabajar en todas, en todas, en ¿eh? Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y en Patreon. Por favor, toda la gente que me quiera apoyar con esto que es mi emprendimiento eh, en solitario mi emprendimiento individual sin los medios de comunicación pues eh, pueden apoyarme en Patreon se los agradecería inmensamente voy por ahí a poner mi Patreon tengo mi Patreon por aquí eh, sí Patreon ahí está pueden ayudarme con su donativo en Patreon para que se unan y pues ahí yo les voy subiendo pues cosas diferentes o cosas o anuncios o situaciones que estoy realizando y que no subo en mis redes sociales, eh, como un plus, pero la verdad es que la gente que me apoya en Patreon, es porque confía en mí, porque creen en mí, porque les ha gustado mi contenido, porque ven en mí que puedo hacer algo importante, crecer más, y soy como su... como su... como alguien a quien están apoyando para que se sientan orgullosos en algún momento y eso mismo quiero hacer, eso mismo quiero hacer, ese es el Patreon por, para la gente que quiera apoyarme en Patreon, se los agradecería inmensamente. Vamos al siguiente tema, el siguiente tema es eh, este que vamos a ver en pantalla a continuación, qué pendejo, Yo estoy abriendo este, otras cosas, uh -huh, aquí estoy, bien, vamos a ver este otro tema, que ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Bueno, bueno, antes de empezar ese tema, me parece que es bueno poner este último video que les preparé de Villalbazo, un periodista que a mí en lo personal mmm, lo detesto. Me parece que es uno de esos que son manipulados por los poderes y que dice lo que le conviene. Pero bueno, en esta ocasión me sorprendió con esta opinión, esta, este TikTok que subió. Vamos a verlo. ¿Quién mató a los migrantes? Y seguro me van a contestar, no chingues Villalbazo, ¿cómo que quién mató a los migrantes? Si los migrantes murieron en un motín que terminó en un incendio, en eh, oficinas de detención del Instituto Nacional de Migración. Pero no, creo que la pregunta nos podría llevar a la reflexión. Y si les digo, ¿quién mató a los migrantes? ¿Podríamos irnos a sus países de origen? ¿Los mató esa condición social de la que escapan? ¿O los mató Estados Unidos, que no permite que ingresen o que si ingresan, los deporta, buscando ese llamado sueño americano? ¿O los mató México? En esas oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde les metieron todo el miedo del mundo porque les dijeron que los iban a deportar, y ellos en su desesperación trataron de abrir una puerta que tenía candado. ¿Quién mató a los migrantes? ¿Los mata una realidad social? ¿O los mata ese incendio en esas oficinas del Instituto Nacional de Migración? creo que aquí hay una responsabilidad a nivel internacional por supuesto, de esos países de origen de donde escapan de los países de tránsito como el nuestro y de los países destino que no los reciben y que los expulsan como lo hace Estados Unidos Yo, yo les preguntaría eso mismo, ¿no? Ya vimos el contexto ya vimos opiniones, declaraciones y demás, ¿quién mató a los migrantes? ¿Quién mató a los 39 migrantes? ¿Qué responderían? Puedo leer sus comentarios en el chat, antes de que pasemos a la siguiente historia. Eh, para ustedes, ¿Quién mató a los migrantes? ¿Quién de todas esas causas? Dice JP, el país de origen, eh, Jazz dice ellos solos. Eh, Jazz Elemental dice el fuego. Dice Vare eh, los revoltosos. Jumex dice se mataron ellos mismos por mensos. Obay oh, nos mandó 100 pesos. Dice buenas noches, saludos. Gracias, Obay, oh, mi hermano. Un abrazo gracias por estar acompañándonos esta noche. Carlos dice la muerte. Y otros periodistas, esto es otra cosa, nos mató el fuego, dice juguito. Se mataron solitos, nadie más. Potens dice el destino. Pues es que esa pregunta puede ser muy profunda y es por ese, es ese caso en el que no podemos al final de cuentas decir quién son los responsables o quién nos mató su realidad dice aquí Isaac porque lo que vimos fue eso personas no abriéndoles a otras personas que se estaban incendiando dentro de una jaula pero las leyes son diferentes, ¿no? Aquí en Twitter con este hashtag que popularizaron de fue el Estado, culpan a López Obrador directamente, al presidente de México directamente, de la muerte de esos 39 migrantes, incluso, incluso, eh, eh, pusieron de ejemplo, por ejemplo, los 45, los, los estudiantes desaparecidos y ahora son los 39 migrantes muertos, de, de López Obrador. Eh, parece que ya se les olvidó también que lo mismo dijeron del. de este. ¿Cómo se llama? El, que sacaban petróleo, que ordeñaban petróleo, ordeñaban petróleo, ¿cómo se llama eso? Los guachicoleros. ¿Recuerdan que explotó el guachicol? Y que se murieron muchas personas que estaban todos eh, agarrando el guachicol que lo estaban, se lo estaban llevando a sus casas en garrafones y todo, y después se explotaron. Dijeron que los muertos eran de López Obrador. Yo no defiendo a los presidentes, pero tampoco. Me parece que lo que dijo Villalbás al final es una muy buena pregunta. No hay respuesta. Más bien preguntas. ¿Quién mató a los, a los migrantes? Todos, dicen, todos. El fuego, el humo, los custodios, ellos mismos, su país de origen, eh, su condición, el destino, el presidente, las leyes. Todos mataron a los migrantes, eh, y yo lo único que puedo lamentar es, pues aquellos que, que no la debían, y que terminaron muertos, y terminaron heridos, en esa tragedia, en, en Ciudad Juárez, vamos al siguiente tema, ahora sí, y vamos con esto, que es, a ver, es esto, es esto, o es esto, es esto, No hay tiempo que perder. Bomberos, lugareños y hasta perros rescatistas trabajan a contrarreloj para... Ok, vamos a ver. Este, este. Vamos a verlo. Qué tragedia que nuevamente vive la patria. Así quedó a la UCI después del terrible deslizamiento del día de ayer. Qué pena que mis primeras publicaciones en TikTok sean sobre una tragedia, pero lamentablemente eso es lo que estamos sufriendo en estos momentos los ecuatorianos. Este es el antes y después de Alausí con respecto al deslizamiento. Un inmenso abrazo a Alausí, a Chimborazo, a la patria entera. 16 fallecidos, 7 personas desaparecidas, 16 heridas, alrededor de 500 personas afectadas. No es el momento de levantar el dedo de acusador. Después se tendrá que investigar seriamente, responsablemente, objetivamente, los motivos de la tragedia, negligencia de autoridades locales nacionales, falta de planificación urbana, falta de sentido del riesgo, pero en estos momentos debemos unir todos los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos, para atender a los heridos, para atender a los afectados, comunidad nacional con infinito amor. Un inmenso abrazo a la UCI querida, inmenso abrazo a Chimborazo. Ok, ¿qué sucedió aquí en la UCI? Esto es en, en Ecuador, pues hubo un deslave Murieron 16 personas, 7 desaparecidos, muchos afectados. Eh, una noticia que impactó a aquel país, esta tragedia, en donde también el presidente de aquel país, pues, tuvo, tuvo que ir al sitio, al sitio de la tragedia. Y me parece que no es igual que los migrantes, pero a la vez lo es. ¿Por qué? Porque nos encontramos con otro caso en donde nos preguntamos quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué? Vamos a ver el siguiente video. Vamos a poner más en contexto esto. Si fue como agentes de... Si fue como agentes de inmigración dejaron... De... Vamos a ver esto. No hay tiempo que perder... Bomberos, lugareños y hasta perros rescatistas trabajan a contrarreloj para encontrar algún sobreviviente entre los escombros. Decenas de personas siguen desaparecidas después de que un alud en la localidad de Alausí, al sur de Ecuador, dejara prácticamente la mitad del pueblo bajo tierra. Al menos siete personas han muerto. Las fuertes lluvias han azotado duramente a ese país. En los últimos tres meses, Ecuador ha sumado 22 personas fallecidas, 346 damnificados y casi 7.000 viviendas destruidas debido a las intensas precipitaciones. Una de las zonas más golpeadas ha sido la provincia andina de Chimborazo, donde se encuentra la UCI. Hasta el lunes el número de muertos era de 16, pero a pocas horas fue el propio presidente Guillermo Lazo quien salió a corregir la información entregada por la Secretaría Ecuatoriana de Gestión de Riesgos. No vamos a abandonar las labores de rescate. He escuchado el clamor de algunos familiares que resignados me dicen necesitamos recuperar los cuerpos. Los ciudadanos de Alausí no esconden su frustración. Muchos de ellos explican que esta tragedia se pudo haber evitado. En diciembre de 2022, a las afueras de Alausí, la carretera E35 ya comenzaba a hundirse, con grietas a la vista, producto del deslizamiento de la tierra. Aquí está mi hija, aquí está mi nieta, está mi familia entera mucho de estar aquí, aunque quisiera que eso, eso entiendo y el dolor que estamos pasando aquí. Aquí, en toda la esquina de esta parte de nuestra calle, es la casa de mi madre. Ahí mis, mis hermanas logran correr, dando gracias a Dios no afecta todo para acá. Pero mi cuñada no avanzó a salir, quedó ahí enterrada con los bebés y los papás. Las horas pasan en Alausí y la desesperación crece. Y aunque las autoridades han pedido que se evacúen las pocas casas que siguen en pie, muchos prefieren quedarse y sumarse a los bomberos y equipos de búsqueda que han llegado de todas las regiones del país. Un desolador panorama que mantiene de luto a todo Ecuador. Ok, estaba buscando aquí precisamente lo que sucedió. Este caso sucede de que ya había reportes, muchos meses atrás, había reportes donde el cerro se comenzó a agrietar, se empezó a gritar unas gritas gigantescas que, que, que quisiera mostrarle. Eh, aquí lo descargué ese video para que ustedes vean cómo ya había, no denuncias, más bien la gente grababa cómo había grietas enormes en todo ese cerro y pues tenían miedo de que de pronto se cayera, cosa que sucedió. Vamos a ver eh, si tengo aquí esto, si lo mando, si lo mando, si lo mando, aquí lo mando. Vamos a ver qué pase. Les voy a poner eso. Dice Yadjira sin afán de ofender, esas cosas pasan por necesidad y estupidez, no hay que ser genios para ver el peligro, aquí, aquí es una pregunta, ¿eh? ¿Quién, ¿quién mató a los migrantes?, ¿quién mató a estas personas en Alausí, en Ecuador?, vamos a ver esto, Vean las grietas enormes que se habían hecho en las, eh, en donde estaban las viviendas. Déjeme ver si tengo otro video antes de que, antes de buscarlo directamente en TikTok. Déjeme ver, porque había otro video que yo descargué y no sé por qué no lo tengo ahora, donde se podía ver cómo. Había unas grietas gigantescas en el cerro, donde había muchas casas construidas. Vamos a ver si aquí lo encuentro. Eh, vamos a ver. Qué lástima que no encuentre ese, ese otro video que había visto porque ahí un chico mostraba todas las grietas que se habían eh, hecho, aquí hay un antes y un después, hay un después. a ver, vamos a ver aquí encontré uno vamos a ver si si lo puedo mandar a relatos oscuros vamos a ver si este está bueno ¿no? vamos a ver O sea, este es un video de nada más de cómo era el pueblo. Eh, Déjenme ver si, si encuentro otro video mejor, porque estos de Alausí no hicieron videos buenos en TikTok. Bueno, pues ya, ya sé por qué no los hicieron, ¿verdad? Sí, no hay mucha gente que esté haciendo videos de Alausí. Pero es un tema que me llegó y que me pareció interesante. A ver. Y es que todos estos videos tienen música, o sea, les ponen música e imágenes... Y como que no. Aquí. No, tienen música. Tienen música la mayoría de estos. Bueno, vamos a... A ver si aquí lo ven. Sí. Aquí se puede ver, ¿no? Ahí se alcanza a ver un poquito de cómo era el pueblo, cómo estaba y terminó destruido. Bueno, vamos a ver un video de cómo fue el presidente y aquí viene lo interesante. Va el presidente a ver estas condiciones. No quiero políticos, quiero ayuda, quiero sacar por favor a mí, necesito verlo, necesito Allá, allá esa zona por ayuda. Este es el que vimos, y este es el que vimos, y ya no tenemos videos, ¿verdad? Bueno, y ¿saben que Les había descargado otros y no sé dónde quedaron. A ver, déjenme ver si yo los tengo, no, no los tengo aquí. Bueno, sucede que el presidente va al lugar de los hechos. Aquí lo tengo, aquí tengo, aquí los tengo. A ver si los voy a pasar, se los voy a pasar ya al WhatsApp. Vamos aquí a galerías, a todos los archivos. Y aquí los tenía. Ah, ya sé por qué no se pasaron. Porque están en todos los videos. No, tampoco están todos. Tampoco están todos los videos. Sí, sí están todos los. Videos. Es este es este, y es este, y es este, ok. Listo, ya los tengo, ahora sí. No se habían pasado, pero ya los tengo. No crean que no preparé la transmisión, eh. Sí la preparé, pero no habían pasado. Vamos a ver estos videos. Eso es como quedó eh, tal a la UCI. Estamos viendo todo eso que ven ahí, era un pueblo. Y ahora, pues, es pura tierra. A mí lo sorprendente es que solo haya 16 muertos y 7 desaparecidos. Pero vean, el, el pueblo quedó completamente borrado. No está más, no existe. No hay indicios de casas ni nada. La gente ya dijo que vamos a tomar una semana de paro si no vienen a apoyar a Cantón Al auxilio. Las 90 familias afectadas, quienes fueron evacuadas, anunciaron que habían dejado sus hogares, que se encuentran a la deriva, en un rango de al menos 275 hectáreas, zona alta del Cantón Alaucí, pero por la falta de ayuda, anunciaron. La gente ya dijo que vamos a tomar una semana de paro si no vienen a apoyar al Cantón Alaucí. Don Luis muestra su casa, que se encuentra agrietada, al igual que el terreno. En esta vivienda viven seis personas y piden ayuda se preocupa todo eso el alcalde en vista de que ya el alcalde va a salir no se preocupa en eso, dice que está albergues pero jamás están ya habilitados esos albergues y revela que han querido rentar un departamento pero la gente ha aprovechado de la desgracia de sus coterráneos ese cuenta aprovechándose de, de esta desgracia piden carísimos los arriendos de aquí por ejemplo eh, una casa por ejemplo, una rivita de mercados que le han pedido, ha pedido el, la, el departamento 500 dólares ¿cómo se va a pagar tanto? Los negocios que están en la zona del riesgo han cerrado sus puertas, prácticamente se han ido a la quiebra. Se baja porque se aplasta todo, porque adentro ya está jodido, ya, ya no vamos a tener paso. Y pido, y pido, vamos a quedar cerrado. Milagrosamente no ha bajado la tierra hasta el cantón, pero la incertidumbre y la zozobra es la constante en los alauseños En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Eso es antes de que ocurriera la desgracia. Esto es alausi esta es la tragedia que ha golpeado a mi pueblo. Acabamos de llegar por una vía alterna y una cosa son las fotografías, las imágenes y otra es cuando uno pone los ojos en esta cruel realidad. Ustedes pueden apreciar la magnitud del eslave de la luz que la madrugada... De este día arrasó con gran parte de mi pueblo natal con este fondo, con este dolor, solo puedo pedir a todos los amigos a la gente buena apoyar y ser solidarios en este momento de enorme tragedia de nuestro hermano pueblo vamos a ver eh, aquí tengo aquí lo acabo de mandar no se ha pasado, ahí está, se está pasando el video que quería que vieran, porque esto era como se veía antes del derrumbe, lo que se había reportado antes del derrumbe. El inicio de la tragedia este es el en, el en Anací. Sí. que está pasando por una situación muy difícil, mira. Eh, por acá abajo tenemos los barrios, está el, está el estadio, está el colegio, entonces, este es un bonito pueblo mágico, es muy hermoso. sí se va cuarteando la, la, la tierra. Aquí, haciendo conocer a ustedes, eh, al mundo entero, qué está pasando este lindo pueblo. Como ustedes ven, aquí está en alto riesgo. Este, Buenos días, ahorita ya está ya. Es una fea es así estar aquí porque miren cómo está cuarteado y tenemos miedo que puede bajar. A vermos cómo está cuarteado todo en el cerro, vean ahí algunas casas, hay una vaca ahí. La parte de la carretera se ha hundido, vamos a ver ya. Vean cómo los campos están abiertos. Por acá tenemos un amigo. De Alausenio. Eh, Alausenio de corazón. Okay. Encontramos okay. aquí con Don Pichet. En sus redes sociales lo pueden encontrar en la página de Facebook, ¿cómo? Solo Facebook. A la UCI News. A la UCI News. Y ustedes van a ser testigos de la realidad. Aquí decían que esto no se, se iba a ir. Este es el kilómetro 356. Puebla de señores desesperados, ¿no? Hoy fuimos convocados a una reunión en la plazoleta Guayaquil, a las 8 de la mañana, pero nos reunimos cerca de las 10 de la mañana. Y el pueblo ya no aguantó más porque las autoridades provinciales y nacionales solamente vienen, vienen, vienen. Desde el 9 de diciembre del 2022, el 9 de diciembre del 2022, comenzó a suceder esta situación. Y desde ahí hasta la hasta esta fecha que estamos, definitivamente no se ha dado ninguna, eh, eh, eh, un camino de solución. Nos han dicho que debemos salir por la García Moreno, pero por la García Moreno está hecho pedazos. O sea, mucha preocupación, eh... En los barrios de abajo de, de los cinco barrios. Los cinco barrios. ¿Cuáles eh, son los barrios que están? El barrio La Esperanza, Pircapamba, eh, eh, el barrio Nuevo Alausí, el, el barrio Búa. ¿El? Eh, creo que me falta uno, La Esperanza, Pircapamba, Palte, eh, Palte. Wow, a cinco o varias, en alerta roja yo creo ya. No, no, eh, no según el estudio es alerta amarilla, pero yo creo que ya con todo eso debería, yo había pedido y había escrito de que ya se debería cambiar de alerta, porque esto no es para alerta amarilla, alerta claro. amarilla es lo que puede pasar algo. Usted va a ver, le parece camino, puede ver? Mire, le decía que aquí en el, el kilómetro 536, cuando usted vino, esto está, no había nada, no había nada pues, estaba intacta la carretera, no había frisur. Pero mire, ahora cómo está ya la casita gatodito y la cuartilla. Ok, ahí vemos cómo eran las condiciones. Ya se había dado aviso de que, pues en cualquier momento, eso se iba a venir abajo. La población ya estaba enterada de que podría venir una luz. ¿Y qué pasó? Pues terminó, terminó cayendo todo eso, desapareciendo el pueblo. Y vamos a ver cuando llegó el presidente. ¿Qué fue lo que les dijeron? está la culpa del presidente también, pues lo que señalan es que la culpa, pues la tiene el presidente también aquí en este, en esta situación y aquí muy claro lo vemos en una persona que Dice aquí este Franklin que es una parece una oportunidad para hacer campaña política eso es lo que pasa eso es lo que pasa las tragedias sirven a las oposiciones políticas todo eso de, es el presidente lo comienzan a decir las oposiciones ¿Por qué? Pues para chingar, ¿para qué? Para quitarlos y subirse ellos, ¿para qué? Por el poder, pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién mató a estas personas? ¿El ¿La alud? ¿Las lluvias? ¿Ya se dieron cuenta que estos terrenos no son viables para, construc para la construcción? ¿Quién autorizó estas construcciones? ¿De quién son esos terrenos? ¿por qué no hay ninguna sanción por construir un terreno de ese estilo? no solamente pasa en Ecuador, sucede en todo México, todo México estamos llenos de, de casitas en los cerros, yo, yo vivo en una, en una casa en un cerro, entonces ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? ¿quién los mató? ¿qué sucede con todo esto? por por ley por sentido común, por orden, las casas se deben de construir en terrenos donde ya se les hizo una investigación, donde ya se les hizo un análisis para que se vea que los cimientos son fuertes y estables, pero no, la verdad es que nosotros construimos, yo he visto un chingo de videos de Luisito Comunica y de otros que van a, a poblaciones enteras que viven en el agua, en lagos, sin drenaje, sin luz, en esos mismos lagos, ahí no sé cómo paran casas en los lagos, y ahí mismo el baño, pues es un hoyo, haces el baño y la caca cae en el agua, y ahí mismo en el agua van nadando, en el agua se, se mueven en las canoas, ahí mismo hacen pipí, ahí mismo comen, y después que se enfermen, después de que... Suceda una tragedia, la culpa es del gobierno, si, los, si el gobierno va y dice no puedes construir en este terreno, te vamos a desalojar de aquí, ¿Qué hace la gente, maldito gobierno, nos quiere quitar nuestras casas, no estoy defendiendo al, al gobierno, no lo estoy defendiendo, no, yo, yo creo que no sé qué pinche función tenga el gobierno para con nosotros, porque creo que yo no le veo ventajas de, de que un gobierno, no sé, que esté en los poderes, me parece que el poder solo beneficia a quien está en el, en los, en el poder, pero, pero eso de echar la culpa de esta gente que murió en el alud al presidente, ¿tuvo la culpa el presidente? Pues sí, a lo mejor sí la tuvo, por no ir a quitarlos y decir, no mamen aquí no se puede construir, puede ser, puede ser que el gobierno sea el culpable por no ir a desalojarlos, pero si los van a desalojar, se pondrían este, agresivos por, por el desalojo. Dice Astaroth, asentamientos irregulares invasiones de terrenos es por decisión propia pues sí y nuevamente les repito en la situación de los migrantes en mi caso yo sabía que ahí iba a pagar o paso o la muerte y en este caso al construir en una zona de alto riesgo también es saber que puedes morir que se te puede venir una luz digo de verdad no creo que no se les haya ocurrido a las personas que construyen en los cerros decir de pronto se puede venir abajo todo esto no un deslave, las lluvias de verdad a mí me asusta mucho cuando llueve muchísimo porque pues es peligroso que se deslave la, la tierra de los cerros dice Maru no es un desastre natural Sí, claro, o sea, esto es parte de la naturaleza. Lo que está mal es que nosotros mismos nos ponemos en esa situación de riesgo, de peligro, y cuando sucede el peligro, la culpa la tiene el presidente. Es lo mismo que el caso de los migrantes este. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? la sociedad va, nunca va a aceptar que nosotros tuvimos la culpa, que los migrantes tuvieron la culpa, que las personas que habitaban en ese terreno tenían la culpa, no lo van a aceptar, siempre para ellos necesitan justicia, justicia para los muertos, justicia, quién chingaba a pagar los muertos, quién se necesita justicia, eso es lo que pide la sociedad y en el caso de Devani era lo que pedían todos, justicia, para Devani. Devani, se cayó sola, Devani se cayó sola y lo deben de saber, lo deben saber, se cayó sola, lo mismo sucede acá, pero bueno, eso es lo que ocurre en el mundo, lo que estaba ocurriendo en el mundo, las cosas que se viralizaron, las tendencias, en la opinión, de la gran mayoría de estas tragedias, pues, como siempre, son los políticos que tienen la culpa. Eh, pero nosotros en realidad tuvimos la culpa, pero nosotros tuvimos la culpa porque somos pobres, y la pobreza tiene la culpa el gobierno por, por no darnos servicios, oportunidades, y, eh, es un chingo, nos vamos, es lo que dijo Villalbazo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? nos podemos eh, profundizar en el tema, en el tema e ir de paso a paso, ¿quién tiene la culpa? la culpa al final la van a tener los españoles que nos conquistaron o oh, la culpa la tuvo Dios al crear a Adán y Eva infinidad de, de culpables, infinidad de culpables en todo esto y cuando uno busca justicia en casos como estos, ¿qué justicia? La cabeza de personas es justicia. Ahora en los quemados, en los eh, de los inmigrantes, a ocho personas se las va a cargar el payaso. Y con eso, según, se hará justicia. Acá, en Ecuador, no sé lo que vaya a suceder pero a lo mejor también a alguien le van a echar la culpa de todo esto y así supuestamente se hará justicia. Lo que sí es cierto es que es lamentable que estas cosas sucedan, que es lamentable siempre la muerte de personas, que es lamentable lo, la migración, que es lamentable vivir en, en lugares, de esas, en esas condiciones, que es lamentable la pobreza, que es lamentable eh, la pocas oportunidades que tenemos, que es lamentable la educación, que es lamentable nuestra, edu nuestra educación el respeto que tenemos, es una lamentable infinidad de cosas. Lamento muchas, muchas de estas cosas. Dice Dani, Oxlack, si no conoces el sector no hables, dice Dani. Dani, yo creo que, yo creo que vive ahí en, en, en ese lugar y sabe que esas casas estaban en cimientos fuertes y yo nada más hablo al, por abrir el hocico aquí estoy hablando mañana qué será el programa Oxlack. pues vamos a ver de qué si sale alguna tendencia pues vamos a hablar de alguna tendencia y si no hay ninguna tendencia pues yo prepararé un tema o unos temas para que los platiquemos aquí ¿sale? Así que no se preocupen, siempre tendremos algo con qué platicar y me gustaría que llamaran por, por el WhatsApp, este WhatsApp lo vamos a utilizar mientras pero mañana les paso otro número y me pueden llamar, me pueden llamar durante el programa, den su opinión, por favor aunque eh, aunque sea diferente den su opinión porque aquí nadie tiene la razón nadie tiene la razón Así que espero les haya gustado esta transmisión y nos estamos viendo el día de mañana si Dios y ustedes y si todo lo permiten. Gracias. Buenas noches. 12.42 de la madrugada. Y esto fue Relatos Oscuros. Hasta mañana. Gracias a toda la gente por apoyarme con sus superchats, con los likes, con las compartidas, con los comentarios, con los que se unen al Patreon. Síganme en todas mis redes sociales desde hoy todas están funcionando, están de regreso el contenido, en todas las redes sociales está de regreso, así que estaré en todas mis redes sociales hasta encontrarnos mañana por la noche. Descanse. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido.